Hola y bienvenido a tu segundo bono de regalo a este curso completo sobre el manejo de la herramienta pluma con adobe Illustrator. hoy te traigo el redibujo de este logotipo a partir de ahora prácticamente ya insertaremos el logotipo sobre la capa 1 con el candado para ganar tiempo esto es lo que vamos a hacer vas a presionar la tecla p en el teclado y en el color de relleno no va a haber absolutamente nada ok aquí viene algo muy interesante que me gusta explicar también muchísimo en clases y es lo siguiente: si te fijas muy bien, la letra I, la palabra K y la N tienen el mismo grosor. Puedes hacerlo con la pluma, pero yo te aconsejo de manera directa el rectángulo. Así que vamos a hacer esto: clic y arrastrar. Una vez que ya hemos quedado nuestro primer rectángulo, voy a hacer un zoom pequeño aquí. Voy a agrandar esto que no me quedó también tan perfecto. Como se va a repetir varias veces, debes dejarlo realmente al tamaño exacto. Voy a hacer un zoom hacia atrás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 voy a hacer un zoom hacia atrás, hacia atrás control menos y ahora voy a duplicar, puede ser desde aquí, desde la mitad con alt para duplicar y shift para que se vea en línea recta ¿no? muy bien, suelto el mouse, suelto el teclado voy a hacer lo mismo para acá y aquí lo único que interesa es que podamos optimizar todo el tiempo del mundo y perfecto, vamos a hacer un zoom aquí porque veo que la I no nos ha quedado tan bien vamos a mover un poquitito hasta ahí ahora lo vamos a agrandar sin ningún problema, aquí también la letra K la vamos a agrandar. La siguiente pregunta es: bueno, te puedes plantear y decir por dónde más empiezo, puede ser la A, terminar la parte de la K o simplemente la N. La N casi sí está lista, así que yo te recomiendo que selecciones la, le la letra P, la pluma, y vamos a empezar desde aquí, desde el punto de ancla donde sale. Clic, no te olvides de presionar Shift. Aquí no es bueno presionar Shift porque si presionas Shift mira no te va a quedar bien así que sueltas la tecla de shift aquí sí porque es una línea recta línea recta otra vez dejas de presionar shift das un clic aquí y vienes acá arriba a la parte superior hemos terminado entonces ya la letra n la letra o la voy a dejar al final siempre te recuerdo empieza por las partes que te van a hacer mucho más rápido no y te va a dar mucha energía y vas a decir vamos esto lo quiero terminar rápido no estoy presionando la tecla de shift para estos segmentos inclinados pero sí para los rectos que están aquí simplemente clic clic y ya lo tenemos ahora vamos con la letra A que me gusta muchísimo puedes empezar por la parte de adentro o por la parte de afuera lo importante es saber exactamente cuándo presionar eh, la tecla de shift y cuándo realmente no hacerlo aquí la verdad no hace falta también es importante empezar por donde quieras no puede ser por la parte de abajo yo empecé por la parte superior muy bien vamos ahí Primero redibujas y luego retocas, ¿no? Perfecto, ya lo tenemos ahí. Muy bien. Vamos con la letra O. Aquí hay algo muy interesante porque con la herramienta de la pluma también puedes hacer estos segmentos curvos. ¿sí? Sin ningún problema. Sin embargo, en la parte interna hay una herramienta muy bonita en Illustrator que se llama rectángulo redondeado. La vas a seleccionar y con clic y arrastrar vas a crear este rectángulo redondeado. Que es una verdadera maravilla, ¿no? Presionando la barra espaciadora. Voy a reposicionarme. Voy a fijarme bien aquí en el segmento vertical y en el superior. Ahí que quede muy bien. Perfecto. Dejo de presionar la barra espaciadora para que se ancle lo que estoy dibujando. No sueltes el mouse, por favor. Vamos a dejarlo ahí. Ahora que ya me di cuenta que los cuatro lados están puestos. Sin embargo, los lados curvos no están totalmente correctos. ¿Qué vamos a hacer? Nunca dejes de presionar el mouse y con la flecha hacia arriba del teclado, perdón, hacia abajo, vas a encontrar el segmento curvo que necesitas. Sueltas el mouse y luego el teclado. Mira, me falló un poquito, voy a poner control Z. clic y arrastro, lo voy a hacer más rápido. Presiono la barra espaciadora. Encuentro los lados, los ángulos y suelto. Para la parte de afuera también podrías hacer lo mismo, es más, podríamos hacerlo. Vamos a hacer un pequeño intento. Aunque sé que no va a quedar tan bien, pero flecha hacia arriba, mira, te va a dejar ese objeto casi, casi totalmente curvo. Voy a soltarlo ahí. Vas a tener ese problemilla es mejor la tecla p definitivamente la tecla p o la pluma la vamos a utilizar cuando sea necesario y para el resto podemos trabajar con las figuras geométricas que tiene ilustrador te recomiendo este atajo eh? primero las figuras y después cuando ya necesitemos la herramienta pluma lo vamos a hacer no te olvides lo que dijimos en la lección anterior que hay una hay una parte donde muere la línea y nace la curva debes encontrar ese punto exacto y desde ahí va a empezar a girar y a hacer una curva exacta y perfecta, así que yo la voy a encontrar, la encontré por ahí, voy a dar un clic, voy acá abajo, clic y arrastro, presiono la tecla de Shift, mira lo perfecto que se hizo, sin presionar, sin dejar de presionar Shift, igual manera, no. voy acá abajo, aquí si sí he soltado la tecla de Shift, voy a encontrar el punto donde más o menos termina la línea y empieza el punto, mira ahí lo tengo, voy acá, presiono la tecla de Shift, voy acá y más o menos es por aquí perfecto otra vez shift para, eh, para líneas rectas voy a presionar la tecla P, voy de nuevo muy bien aquí me pasó un pequeño problema es que me fui del trabajo eso es normal, ¿eh? te vas al último trazo donde lo has creado y te vas a acercar una vez que te acercas te va a salir esa línea inclinada al lado de la herramienta de la pluma con un clic vuelves a retomar el trabajo voy acá, clic voy acá clic y arrastro mira me quedó muy bien y shift y clic ya lo tenemos listo ahora vamos a poner color clic y arrastro shift m para activar la herramienta de el constructor de formas esta herramienta está presente desde cs5 y en la versión creative cloud 2018 le hicieron una mejora muy sencilla muy buena que realmente vale la pena aquí pues obviamente son segmentos independientes no vale la pena aquí en la A selecciona los dos objetos te vas a objeto componer trazado y crear o control 8 igual manera aquí con la letra O me estoy moviendo con la barra espaciadora objeto trazado compuesto y crear control 0 o doble clic en la manito para poder ver la visualización entera del documento con clic y arrastrar selecciono toda la letra con la tecla I del teclado selecciono el cuenta gotas y doy un clic. Automáticamente esto ya está listo, mira lo voy a sacar desde su menú contextual para que veas que ya tenemos redibujado y tenemos ya nuestro segundo bono de regalo. Recuérdalo, el maestro se hace con la práctica, práctica, práctica y más práctica. Te invito a ver y a practicar el tercer bono de regalo. Suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo con tus amigos.